Hola gente de Youtube cómo están espero que estén bien en el día de hoy les traigo la segunda parte de que hubiera pasado si Naruto era un Uchiga espero que les guste. Bueno comencemos. Al día siguiente Naruto iba caminando hacia la aldea. Cuando ve que un grupo de ninjas lo estaba siguiendo. Naruto pensaba que lo querían golpear y decidió salir corriendo. Cuando Naruto estaba lejos de los ninjas decide meterse por un callejón pero en ese momento aparece Iruka y le dice a Naruto. Naruto ¿por qué corres. Naruto le dice por qué un grupo de ninjas me está siguiendo. Iruka le dice te están siguiendo porque el hijo Kage te mando a llamar. Naruto le dice. ¿Y para qué me mando a llamar el viejo? Iruka le dice. No sabemos solo nos dijo que te llevemos. Naruto decide ir con los ninjas. Cuando ya estaban en la torre del Jokage. Un ninja entra al cuarto del Jokage y le dice a Iruzen. Señor ya llegó Naruto. Iruzen le dice. Déjalo entrar. Naruto entra al cuarto y le dice a Iruzen. ¿Para qué me mando a llamar viejo? Ruzen le dice Naruto tengo algo que decirte pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie Naruto no sabía que le iba a decir el Hokage Naruto le dice Se lo prometo Hiruzen le dice a Naruto ¿Recuerdas cuando me dijiste que estabas viendo como todo se hacía más lento? Estaba preocupado así que decidí enviar a dos Dosanbu a investigar y se dieron con la sorpresa que tú Naruto eres portador del Sharingan Naruto dice Entonces debo de tener algún familiar en el clan Uchiha Ruzen le dice Lamentablemente no Naruto, pero he decidido que un Uchiha te enseñe a controlar tu Sharingan para que la gente no se den cuenta de que tú eres un Uchiha. Naruto le dice: ¿Y quién me va a entrenar? Ruzen dice: Ingresa. Naruto mira la puerta y ve que un Ambu ingresa. El Ambu si saca la máscara y dice: Yo soy Shisui Uchiha y soy el que te va a entrenar. Naruto quedó sorprendido porque un Ambu lo iba a entrenar. Ruzen le dice: Así es Naruto, desde mañana Shisui te va a entrenar. Así que ya se pueden retirar. Shisui y Naruto salen del cuarto del hokage. Cuando ya estaban afuera Shisui le dice a Naruto. Naruto que te parece si vamos a comer. Naruto feliz le dice. Pero que sea ramen. Así los dos se fueron a comer ramen. Cuando ya estaban comiendo Shisui le dice a Naruto. Naruto que quieres ser de grande. Naruto le dice. Yo voy a ser el mejor hokage. Shisui quedó sorprendido por lo que le dijo Naruto. Cuando acabaron de comer Shisui le dice a Naruto. Mañana nos encontramos en el campo de entrenamiento. Naruto le dice. Está bien. Así los dos se marchan a sus casas. Al día siguiente Naruto estaba esperando a Shisui en el campo de entrenamiento. Naruto cansado de esperar decide marcharse pero en ese momento aparece Shisui y le dice. ¿Dónde vas Naruto si todavía no comienza el entrenamiento? Naruto voltea y le dice a Shisui. Pensaba que no ibas a venir por eso decidí marcharme. Shisui le dice. Es que tenía una misión por eso me demoré pero es mejor que ya comencemos el entrenamiento. Naruto le dice. Está bien comencemos. Así Naruto y Shisui comenzaron a entrenar por tres largos meses. En ese tiempo Naruto había aprendido Taijutsu Ninjutsu y hartos Jutsus y también le enseñó a usar los cuervos. Shisui le dice a Naruto. Naruto ya no tengo nada más que enseñarte así que hasta aquí acaba tu entrenamiento. Naruto le dice. Entonces será nuestra despedida. Shisui le dice. Así es. Así Shisui se marcha a la torre del Hokage a hablar con Hiruzen. Shisui entra al cuarto del Hokage y le dice a Iruzen: Señor, ya acabe con la misión de Naruto que me encargo hace tres meses. Iruzen le dice: Está bien, ¿y qué tal te fue? Shisui le dice: Naruto ya sabe cómo usar su sharingan y ha llegado a despertar el sharingan de dos aspas y también le enseñé algunas técnicas. Iruzen quedó sorprendido porque Naruto a sus cinco años ya tenía el sharingan de dos aspas. Shisui le dice a Hiruzen. Señor, pero eso no es todo lo que le quería contar. Se trata de mi clan. Ruzen le dice, ¿qué está pasando en el clan Uchiha? Shisui le dice, está surgiendo la desconfianza entre el clan Uchiha y la aldea. Y Ruzen le dice, yo también lo creo. Shisui le dice, pensaba si sería posible restablecer la confianza con el clan me podría otorgar esa misión. Y Ruzen le dice, ¿deseas apartarte de las misiones normales? Shisui le dice, sí, concedámelo y también la autoridad para lograrlo. Y Ruzen le dice, entiendo. Entonces te encargaré una misión de investigación de secreto máximo. Si ocurre algún problema, usa mi nombre. Asumore toda la responsabilidad. Shisui le dice: Gracias, señor. Así Shisui se marcha para continuar con su plan. Mientras Naruto estaba en su casa pensando en quiénes serán sus padres. En ese momento escucha una voz que le dice: Mocoso: tienes tantas preguntas, no es así. Naruto le dice quién eres. ¿Dónde estás? La voz le dice: Cierra tus ojos y me verás. Naruto cierra sus ojos y ve al zorro de las nueve colas. Naruto le dice. Pero tú eres el zorro de las nueve colas. El Kyubi le dice. Yo no me llamo zorro mi nombre es Kurama. Naruto le dice. Pero tú qué haces aquí si el cuarto Hokage te mató. Kurama le dice. No. El cuarto Hokage me encerró en tu cuerpo. Naruto quedó sorprendido y le dice a Kurama. Entonces por eso la gente de la aldea me mira así. Kurama le dice. Así es Naruto. Naruto le dice a Kurama. Entonces tú debes saber quiénes son mis padres. Kurama le dice. Sí. Tu madre se llamaba Kusino Uzumaki y tu padre se llamaba Minato Namikaze el cuarto Hokage. Naruto se pone a llorar. Kurama le dice. ¿Por qué lloras chico? Naruto le dice. ¿Por qué tuvo que encerrarte dentro de mí? Todo lo mucho que tuve de pasar por culpa de que estás en dentro de mí. Toda la gente me miraba con desprecio y por eso no tengo ni un amigo. Kurama le dice. Pero me tienes a Shisui. Y el cuarto Hokage me encerró en ti, pensando que algún día tú pudieras cambiar el mundo. Y sé que has pasado por mucho, pero yo confío que tú lo vas a lograr. Naruto se limpió las lágrimas y le dijo a Kurama: Tienes razón, Kurama. Así que desde mañana seguiré si con mi entrenamiento y tú me ayudarás y juntos cambiaremos el mundo. Kurama, feliz porre, dice Naruto. Así es, Naruto, desde mañana comenzará tu entrenamiento.